Bueno, buen día entonces para todos los que no alcanzamos a saludar anteriormente. Eh, vamos a ir arrancando entonces con la cuarta y última jornada eh, de estas Jornadas de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, organizadas este, de manera conjunta eh, la Fundación Temayquén, eh, la entidad binacional yaziretá eh, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones y el refugio faunístico Huirahoga, refugio de animales silvestres Huirahoga eh, de, de Puerto Uguazú, Misiones. Eh, a, a lo largo de las tres jornadas eh, anteriores hemos venido este, transitando distintos, distintos caminos, distintas eh, cuestiones que tienen que ver con el, eh, el, el quehacer del rescate y, y, y, y la rehabilitación, básicamente con las primeras etapas, desde desde que, cómo llegan los, los, los bichos, cómo intervenimos, cómo nos cuidamos, eh, en la medida que se puede, eh, cómo se maneja, ya que generalmente hay muchas cuestiones prácticas que, que, que, que, que esta metodología o este método eh, nos trae algunas limitaciones, pero bueno, eh, esa cuestión de cómo, cómo este, contenerlas, eh, cómo derivarlas, cómo, cómo acondicionar para que ese bicho pueda viajar eh, de las mejores de la mejor manera posible, de vuelta insistiendo en esto de que todo ese intervenir nuestro desde el momento que agarramos un ejemplar hasta que ese bicho llega a manos de un veterinario especializado en fauna silvestre, todo eso, todo eso que transcurra va a ser al éxito del rescate, no puede ser de que el bicho nunca llegue eh, o puede ser que llegue en tal malas condiciones que después este, termine muriendo o, o que eh, sobreviva pero las posibilidades de volver a la naturaleza sean nulas entonces si bien eso es una constante y lo vamos a ver hoy <coughs> algo que puede ocurrir y que tenemos que ser conscientes de ello eh, es muy importante toda la primera etapa de ese rescate para tratar de tener una chance de que ese bicho eh, regrese a a su, a su lugar. ¿no? Eh, entonces, hoy vamos a, a, a trabajar en una, en una charla que, que, que, que se llama eh, Lo que es la, la medicina veterinaria primaria, y así la atención primaria eh, de medicina veterinaria de fauna silvestre, eh, que va a estar este, a cargo del médico veterinario Rodrigo Sartori. Rodrigo es veterinario y se desarrolla en el Hospital Veterinario de Fundación Temayquem. Trabaja en atención clínica integral de la población estable del bioparque, con más de 300 especies eh, entre aves, mamíferos, reptiles y peces. Eh, es parte del centro de rescate de Fundación temaikén donde forma parte del equipo veterinario, y asiste animales en estado crítico desde su ingreso al hospital hasta su liberación. Es miembro activo en la recuperación y reinserción de fauna proveniente del tráfico ilegal, y de alianzas y redes como la del Comité Científico Ciervo, eh, Técnico Ciervo de los Pantanos, la Alianza Cardenal Amarillo y el Proyecto de Conservación Condor Andino. Eh, tiene un perfil abocado a la medicina este, de animales silvestres y se dedica al cuidado de la salud de animales aplicando conocimientos clínicos, anestésicos, quirúrgicos a diario. Su enfoque técnico, experiencia y compromiso lo hacen un profesional vital en la rehabilitación de fauna para nuestra fundación, así que Rodrigo, bienvenido, es este, un gusto contar hoy con tu participación, este, te damos la palabra para que te presentes y para cuando quieras compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, qué presentación, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá hoy, vamos a empezar con, con la presentación, ahí se ve bien. Ahí está. Solo faltaría la presentación, ahí perfecto. Ahí estamos, perfecto. Bueno, hoy vamos a hacer, como bien dijo Jerónimo, una introducción a la atención clínica en fauna silvestre. Mi, mi idea fue armar una charla para dar algunas pautas sobre qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que tenemos que ver a la hora de trabajar con animales silvestres. ¿sí? Qué es lo que tenemos que estar atentos. Y hay una salvedad que yo quiero hacer eh, si bien hoy mi charla eh, va a estar enfocada en la atención clínica y en la medicina de fauna silvestre, en toda rehabilitación de animales, y estoy seguro que esto lo vieron durante todas las jornadas, pero me parece importante remarcarlo, la atención clínica es solamente una parte, hay una parte de manejo ambiental y una parte de nutricional que son claves y son tan importantes como eh, la resolución de una fractura. Si yo le resuelvo la fractura una vez que ingresó y la dejo perfecta, pero no sé hacer un buen manejo ambiental de ese animal, no sé eh, alimentar a ese animal, y lograr que ese animal entienda que lo que yo le estoy dando es alimento, y lo consuma, eh, no voy a poder rehabilitar ese animal, y ese animal se va a morir, aunque tenga su, su fractura arreglada. ¿sí? Entonces, hoy nos enfocamos en esto, pero hay que tener en cuenta que es muchísimo más complejo que solamente la patología misma del animal. ¿sí? Bien. Trabajo con fauna silvestre. Vamos a ver qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta, independientemente del tipo de animal o de la especie animal que tengamos adelante. Primero, el estrés. Todos los animales silvestres, cada vez que se enfrenten a nosotros, cada vez que ingresen a un centro de rescate, cada vez que no puedan escapar de una persona porque tienen alguna patología, están sufriendo una enorme, enorme cantidad de estrés. Siempre. No importa el animal, hay especies que son más rústicas y lo toleran un poco mejor, pero siempre siempre tienen mucha cantidad de estrés, estas dos fotos hablan por sí solas, el lechuzón haciéndose grande para tratar de intimidarnos, y el mono con una cara de estrés ahí en su pobre captura. Entonces, siempre que nos paremos adelante de un animal silvestre, lo tratemos, lo veamos, o lo, quer lo queramos capturar, tengamos en cuenta que ese animal está pasando muy mal. Entonces, tenemos que disminuir al máximo ese estrés. Ahora, ¿cómo lo disminuimos? Bueno. Bueno, antes yo les quería mostrar esta foto mía. La sacaba con una lechuza que entró al centro de rescate y dije, bueno, le voy a hacer una foto, se la mando a mi mamá. Bueno, esto es todo lo que no hay que hacer. Tenemos que tratar de minimizar al máximo nuestro contacto con los animales. Tenemos que tocarlos lo menos posible, tenemos que capturarlo lo mínimo necesario. No tenemos que sacarnos fotos, no tenemos que acercarnos a menos que sea necesario. Cuanto minimicemos al máximo nuestro contacto, ese animal tiene más chances de sobrevivir a largo plazo. Entonces, no hagamos esto que está en la foto. Bien, ¿cómo lo disminuimos? Algunos ejemplos. En esta foto de acá, se ve el cursor, ¿no? Sí. Bien, en esta foto de acá tenemos unos flamencos. El flamenco es un animal gregario. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Pusimos, en vez de poner un flamenco solo, lo ponemos con un grupo. Eso hace que el animal se sienta menos exhibido. Y además lo pusimos en un lugar con un espejo de agua es un animal acuático, entonces eh, le permitimos reproducir a la especie comportamientos naturales, se va a cicalar, va a interactuar con otros animales, y eso puede ayudar a disminuir el estrés mientras lo tengamos en nuestro centro de rescate o, o, o donde lo tengamos. A veces no es posible poner otros flamencos, yo entiendo, pero bueno, son ejemplos que, que pueden ir aplicando. En el caso de abajo tenemos un gavilán mixto, que está en un recinto que como ven está todo tapado, está tapado para que el animal no vea el exterior, no se estrese con la gente que pase, no se estrese con otros animales, y además tiene algo que es básico y que capaz es obvio, pero a veces no lo es, y por eso se los digo, y es, tiene palos puestos alto. Es importante para las aves estar en altura, las aves se sienten más cómodas estando en altura, y es importante darles eso, ya capaz que con eso logramos disminuir el estrés. Y el último, para mí es el más importante, tenemos un recinto que nosotros usamos en, en nuestro centro de rescate habitualmente, y lo que tiene este recinto principalmente es refugio. Los animales silvestres se sienten muy exhibidos si lo dejas en un recinto pelado, si lo dejas en una caja, si lo dejas en un cuarto sin nada donde el animal se pueda esconder, entonces es clave, si vamos a mantener animales silvestres eh, por un tiempo en, en nuestra casa, en nuestro centro de rescate, o, o donde podamos tenerlo, darles refugios y lugares para que el animal se esconda y se sienta menos exhibido. ¿sí? Bien. Y después es importantísimo en el trabajo con fauna silvestre la seguridad de trabajo. Tenemos que hacer capturas seguras. Los animales silvestres nos pueden lastimar mucho a nosotros, y nosotros los podemos lastimar mucho a ellos. Es importante capacitarse en, en realizar capturas correctas de las diferentes especies, desde mamíferos hasta aves, hasta reptiles. ¿sí? En este caso estamos con un zorrito, esto que vemos acá es un copo, es una herramienta súper útil a la hora de capturar animales. ¿sí? El, el copo básicamente es un aro con un palo atrás y que tiene una tela que lo que te permite es bueno justamente encopar al animal sin lastimarlo. Y después lo que tiene acá la cuidadora, que es Inés, son unos guantes de cuero que lo que permiten es agarrar al animal con mayor seguridad en caso de que la cabeza del animal se escape y nos muerda. Es muy importante trabajar seguros para nosotros y seguros para el animal. Y en la foto de la derecha tenemos un gavilán mixto que fue capturado inicialmente con un copo como el que tenemos al lado y después con estos guantes de seguridad para evitar que si el animal se escapa una de las garras, no las clave. El... Bien. Y la manera de, de, de sostener al animal es, en una rapaz, principalmente inmovilizándole las patas, como está acá entre los dos dedos, y después la cabeza y el pico, pero el, el área o, o el arma del, del ave rapaz son siempre las garras, hay que tener cuidado con eso. Y después tenemos que siempre, siempre, siempre que trabajemos con fauna silvestre, y sobre todo en contacto estrecho, usar guantes y barbijos. ¿Por qué? Porque los animales silvestres tienen enfermedades, enfermedades zoonóticas, y nosotros tenemos determinados patógenos que para nosotros pueden no ser eh, patogénicos, pero para los animales sí. Eso se llama antropozoonosis. Entonces siempre que trabajamos con animales, tratemos de usar barbijo y de usar guantes. Acá vemos que yo estoy en contacto a centímetros de la boca de este animal. Si este animal tiene una tuberculosis, una clamidia, yo me puedo contagiar solamente por estar haciendo un sondaje. ¿sí? Bien, tenemos que tener en cuenta poder identificar la especie con la que trabajamos. Podemos, necesitamos saber, poder definir si la, la especie es autóctona o exótica. En este caso tenemos una tortuga carbonaria que no es autóctona en nuestro país. Eso no vamos a hablar de si nos aparece en nuestro centro de rescate un animal exótico, probablemente sea producto de tráfico ilegal, de un mascotismo, ¿sí? y también si es endémico, porque la mara patagónica es autóctona, pero no tenemos mara patagónica en Misiones, entonces si nos aparece una mara en Misiones, evidentemente hay alguien que la traficó, o que la llevó ahí, de una manera, por lo menos extraña. ¿sí? Tenemos que poder conocer la biología, la fisiología y los hábitos de la especie. En este caso, por ejemplo, tenemos una guarobazú. azul, un, un cánido extremadamente eh, huidizo, entonces tenemos que darle mucho refugio, pero que además viven en, en pastizales anegados. Entonces los eh, aguaraguazú tienen una predisposición a parasitarse con un parásito llamado Victofima renale, y todos estos datos es lo que nos permite a nosotros saber qué podemos esperar de la especie, cómo trabajar con la especie, cuáles son los, los valores fisiológicos que tenemos que esperar en esa especie, y las patologías a los que están más predispuestos. ¿sí? A veces uno los conoce y a veces no, y a veces te tendré tiene que poner a leer. Pero bueno, son cosas importantes. La nutrición. Bueno, la nutrición es todo un apartado, sobre todo cuando se hace eh, rescate de fauna silvestre, yo en esta diapositiva lo que le quiero mostrar es que los animales tienen una gran diversidad y gran adaptación para alimentarse y nosotros tenemos que poder ser lo suficientemente flexibles para poder adaptarnos y alimentar a los animales como ellos deben ser alimentados y como ellos se alimentan. Una de las dificultades en, en los centros de rescate es uno le genera un alimento que cree que es parecido pero la clave está en cómo lo presentamos al animal. Porque el animal tiene que entender que eso que yo le estoy dando es su alimento. ¿sí? Y esto que parece muy simple, muchas veces no lo es. Hoy yo de nutrición no voy a hablar, pero sepan que es muy importante y que hay que leer y estudiar y consultar, en caso de que uno no pueda, sobre cómo alimentar y, y nutrir a nuestros animales. Rango etario. Bueno, clave, cuando trabajamos con fauna silvestres, saber el rango etario y la etapa de vida en la que trabajamos. En este caso tenemos un pichón de un ranfastos y la, la edad es eh, clave. En el caso, por ejemplo, viene un, un ave rapaz juvenil, o cualquier ave, porque no puede volar, o no sabe volar, o no vuela bien. Lo revisas y no tiene nada. Y capaz que ese animal se estaba independizando de los padres y estaba aprendiendo a volar. Y sabiendo que ese animal es un juvenil, eh, podemos llegar a, a identificar esto. ¿sí? Las patologías de los pichones son totalmente distintas de las patologías de los adultos, y sabemos qué esperar de un pichón o de un adulto. Muchas veces los pichones vienen de ser víctimas de mascotismo, entonces van a estar improntados, y van a tener patologías asociadas a todo esto. ¿eh? Lo mismo, un pichón, poder definir si el pichón es altricial o precocial, porque el tipo de cuidado que yo le voy a tener que dar y la atención que va a requerir va a ser distinta. Lo mismo en la temperatura, un pichón no puede regular su temperatura de la misma manera que un adulto. Entonces, todas esas cosas las tenemos que lograr definir de antemano. Y la anamnesis. La anamnesis es fundamental a la hora de trabajar con animales silvestres. Cuando trabajamos con perro y gato en la clínica de todos los días, es todavía más importante, pero acá tenemos que hacer todas estas preguntas cada vez que nos llega un animal. ¿Dónde fue encontrado el animal? ¿Bajo qué situación? ¿Estaba siendo comido por un perro? ¿O apareció tirado al lado de un río? ¿O estaba enredado en un alambrado? ¿Hace cuánto tiempo lo encontraste? ¿Lo encontraste hace una semana? ¿O lo encontraste así hace cuatro años y lo tuviste desde entonces? ¿Cómo lo mantuviste? ¿Qué condiciones tuviste al animal? ¿Ofreciste alimento? ¿Ofreciste agua? ¿Y de qué forma lo ofreciste? ¿El animal lo consumió o no le prestó atención? ¿Estuvo en contacto con animales domésticos? Esta pregunta es clave. Y es clave porque los animales domésticos transmiten enfermedades a los, animales, a los animales silvestres, que si yo después quiero liberar ese animal, tengo que tener en cuenta que estuvo con animales domésticos porque puedo llevar la enfermedad que tenía el gatito, silve, el gatito doméstico que le pasó a mi gato silvestre, y que después yo le libero la naturaleza y es un eh, va a estar llevando la enfermedad a otros animales. ¿sí? Después obviamente, si tiene heridas y si se realizó algún tipo de tratamiento. Esto también es re importante. La señora encontró un ave mal, le parece que estaba dolorida y le enchufó un ibuprofeno. Eso pasa. Entonces es importante preguntarlo para saber qué le dieron antes y qué esperar. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las aves. Yo les voy a contar un poco las consideraciones generales de las aves. Capas algunas las conocen, capas no. Eh... Pero son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar con aves. ¿sí? Primero, hábitos alimenticios. Con mirar el pico y las patas, podemos definir a grandes rasgos de qué se alimenta una ave. Tenemos un cuervo generalista, con un pico más alargado, ¿sí? y más adaptado a una alimentación generalista. Típico pico semillero, corto y ancho, ¿sí? para romper la semilla. Típico de un paseriforme esto. El caso de un citácido, un pico ganchudo, primero para, lo usan ellos como, como, como un miembro más, se cuelgan del pico, se movilizan con el pico, pero además para romper frutos fuertes. ¿sí? El caso de una rapaz es un pico bien hecho para desgarrar carne. Un anátido acá, que también podría ser un flamenco, si ¿sí? son filtradores de, de agua. Y el caso de un colibrí es un, un poco más simple, ¿sí? Pero con esto ya tenemos idea de, si no sabemos de qué se alimenta el animal, por lo menos qué empezar a darle, o para qué lado pensar. ¿sí? Heces. Bueno, las heces de las aves son muy importantes, tienen tres componentes, tienen un componente de materia fecal, Ellos tienen una cloaca en donde converge el aparato reproductor, el aparato urinario y el aparato digestivo, y las heces están compuestas de esos tres componentes que vamos a ver. Primero es materia fecal, que es esto de verde que está acá, esta es la materia fecal de un citácido, la de una paz va a cambiar. Pero esto es para que tengan una idea de cómo debería verse. Después tenemos un segundo componente, que son los uratos, ¿sí? que son cristales de ácido úrico. Las aves tienen un metabolismo renal que involucra el ácido úrico. Y después tiene una tercera fase de orina, que es menor, donde eliminan urea. Las heces de, por lo menos un citácido, deberían verse de esta forma. Cualquier cosa que no se ve así, y bueno tenemos que pensar que algo anormal ahí hay. Y son datos que van a servir, o para el veterinario que lo esté viendo en el momento, o para el veterinario que le llegue el animal. ¿sí? Sistema respiratorio. Las aves tienen un sistema respiratorio muy particular y extremadamente eficiente, porque necesita una extracción de oxígeno más eficiente que los, que los mamíferos, y, y, y ni hablar que los reptiles. tiene un sistema de sacos aéreos, alrededor de todo el cuerpo, que hacen que el flujo en los pulmones sea unidireccional y esto, bueno, mejora la, la, la tasa de, de extracción de, de oxígeno del aire. Pero ¿cuál es la implicancia? Que estos sacos aéreos hacen las veces de fuelle y hacen que el aire se mueva constantemente alrededor del cuerpo. Si nosotros presionamos un ave cuando la capturamos y no permitimos el movimiento corporal de la respiración, lo vamos a terminar asfixiando al ave, porque no va a poder movilizar el aire. ¿sí? Y los huesos neumáticos, estos sacos aéreos además eh, se, se extienden hasta algunos huesos, que ahora vamos a ver cuáles son, y están conectados entonces las cavidades de los huesos a el aparato respiratorio. Esto es clave, por ejemplo, en el caso de una fractura. Los huesos neumáticos típicos del ave son el húmero, eh, o sea, los dos húmeros y los dos fémures. Entonces, si yo vine una un ave con una fractura de un húmero, y yo lo que quiero hacer digo bueno, esto está necrosado, viene de hace unos días, lo quiero lavar, y le tiro un poco de solución fisiológica para hacer un lavaje, esa solución fisiológica va a estar entrando directamente a nuestros sacos aéreos. Es como agarrar la tráquea del ave y tirarle agua adentro. Se va a ahogar. Bueno, acá es lo mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. O a veces fracturas que no están expuestas, pero que sí son de húmero, nos terminan dando un enfisema subcutáneo en toda la zona del de ala de ese ave. ¿Por qué? Porque el aire que está entrando de los sacos aéreos va a pasar al, al subcutáneo de esa zona del ave. ¿sí? Igualmente hay aves que eh, producen emfisemas subcutáneos normales, como el caso del chajá, que parece que estás apretando pelotitas cuando se hincha. Pero no, no no es la mayoría. Bien. Y esta foto, independientemente del, de la fractura que tenía este ave, yo lo que les quiero mostrar es, esto que ven acá negro, son todos los sacos aéreos que rodean, estos son los pulmones, ¿no? pero todo esto negro, son los sacos aéreos que rodean a los órganos en la cavidad celómica. Decimos cavidad celómica porque las aves no tienen diafragma, entonces no tienen dividido tórax de abdomen. Es toda una misma cavidad y se llama cavidad celómica. Y esa cavidad está recubierta por estos sacos aéreos que están llenos de aire, por eso se ve negro. ¿sí? Ah, bueno, y... En estos, músculos, en estos huesos perdón, es por donde también están conectados estos aéreos, y acá adentro eh, hay eh, extensiones de los aéreos, que son los, los fémures y los húmeros. Bien, el metabolismo. El metabolismo de las aves es altísimo. Eh, es de los eh, metabolismos más altos y cuanto más pequeña el ave, como el caso de este colibrí, más alto es ese metabolismo. Esto tiene que ver con una demanda de energía más alta para poder mantener el vuelo, y termina en una temperatura de 39 a 42 grados centígrados en las aves como normal. Esto es muy importante saberlo, primero porque si tenemos que suministrar temperatura a un ave, o si les queremos tomar la temperatura a un ave que se puede tomar, debemos saber que este es el rango normal en el que debería estar su temperatura, y no a 37 eh, o 38 como, como un mamífero. ¿sí? Y el fenómeno de enmascaramiento. El fenómeno de enmascaramiento eh, se produce en la mayoría de los animales silvestres, y es, un, es una adaptación de los animales para poder sobrevivir en la naturaleza. ¿Y qué es lo que, lo que hace este fenómeno? Es cuando el ave está enferma, va a usar toda su energía, va a intentar no parecer enferma, ¿sí? va a esconder al máximo, va a enmascarar justamente su enfermedad. Por eso es que, eh, pa, porque es esto, es para no eh, quedar evidente ante los predadores. ¿sí? En una bandada, si hay un animal que queda rezagado, que está con signos de enfermedad, el predador va a ir y va a, a, a, a atacar, a cazar a ese animal. Entonces las aves y la mayoría de los animales silvestres van a hacer un esfuerzo enorme para no mostrar signos de enfermedad. Y esto va en un 100% en contra de la clínica, porque todos los signos anteriores, o previos, o, o iniciales de algún tipo de enfermedad, el ave lo va a enmascarar y va a ser como si no pase nada. Y nos complica mucho más, porque cuando, si el ave se está esforzando por no mostrar signos de enfermedad, cuando muestre los signos de enfermedad, va a ser porque ese ave no pudo aguantar más, y ya va a estar grave. Bien, ahora vamos a hablar un poco del examen a distancia. Cuando queremos ver un ave, antes de capturarla, que como ya hablamos genera muchísimo estrés, ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ver antes de la captura? Y van a ver que nos da un montón de datos sobre el estado general del, del animal. Primero, la postura, la actitud y el estado del sensorio. Miren este cóndor. Este cóndor está apoyado sobre sus eh, metatarsos, sí, esto no es normal, un cóndor normal está parado sobre sus falanges, sobre sus dedos. Tiene la cabeza completamente gacha, está como emplumado, tiene las alas como casi apoyando el piso. Fíjense el estado del plumaje, este animal viene hace un montón de tiempo, y esto obviamente no es normal, este animal está aletargado, deprimido, probablemente con dolor. ¿sí? Esta es la típica imagen de un ave enferma, ¿sí? bien emplumado, las aves se empluman, se erizan las plumas porque generan una corriente, una corriente una, como un, un colchón de aire, eh, en las plumas que los permite aislarse de, de, de, de la temperatura externa y así no perder tanto calor. Por eso es que se, se hinchan así. Los ojos cerrados, podemos tener una respiración disnéica. ¿sí? Si vemos una ave en estas condiciones, sepamos que estamos ante un problema. Y tenemos que minimizar aún más el manejo de esa ave. Porque si yo a este pajarito lo agarro, lo más probable es que se me muera en la mano. Patrón respiratorio. Tenemos movimiento de cola. A veces las aves, cuando están con una dificultad respiratoria muy grande, mueven la cola para ayudar al paso de aire. El pico abierto, lo mismo. No es normal que las aves respiren con el pico abierto. Muchas veces, cuando la dificultad respiratoria es muy grande, la dinámica es muy grande, se escuchan sonidos respiratorios extraños. ¿Sí? Todo eso lo podemos ver desde lejos. El plumaje, lo mismo. El plumaje debe estar siempre limpio. Siempre así no deberíamos distinguir que hay plumas. ¿sí? Es como toda una gran capa brillosa de plumas en el animal. En este caso, la foto habla por sí misma. ¿no? Y sepamos que si nosotros tenemos una pluma mojada, una pluma engrasada, que pierde permeabilidad, ese animal no va a poder termorregular de la misma manera, va a estar perdiendo calor. Bien, los ojos. ¿Están los ojos entrecerrados o están abiertos y atentos? ¿Tenemos secreciones de esos ojos? ¿Están hinchados? La posición de las alas. Bueno, obviamente esto es bastante evidente porque el ala está caída y vemos que ahí por lo menos una lesión tenemos. Como dato, si el ala está caída desde acá arriba, como ven, cae completamente en general las lesiones más desde proximal. O sea, podemos pensar húmero codo, ¿sí? radio cúbito. En cambio, cuando el ala está bien colocada acá arriba y lo que baja es la zona del álula acá adelante, podemos pensar en una lesión más avistal, Sí. Bueno, las patas, lo mismo. Está el animal claudicando, evita apoyar el peso deliberadamente sobre una pata, cuando la apoya la levanta por dolor, todas esas cosas las vemos de antes de la captura. En este caso, bueno, es evidente que tiene... Hay una fractura, y pero esto pareciera que es viejo. Bien, y después vamos a ver al animal de fecar. ¿sí? Vamos a ver las heces, que ya aprendimos cómo era una hece, una materia fecal normal en un ave. Podemos encontrar un montón de patologías a través de la, de la materia fecal o anormalidades, por lo menos. ¿sí? Podemos ver comida indigerida, como tenemos en este caso, podemos tener diarrea. Melena, melena es sangre digerida, en la materia fecal vamos a ver la sangre de un color mucho más oscuro y negro, que tenga olor, en general, la materia fecal de las aves no es muy olorosa, excepto eh, capaz las aves carnívoras, pero tampoco. Hematuria, en este caso tenemos hematuria, ¿sí? tenemos en la porción de orina de la materia fecal, tenemos... Eh, teñido de rojo, esto es sangre que viene en la orina. ¿sí? Poliuria, en este caso también hay poliuria. Una mayor cantidad de orina de la normal. Hay que tener en cuenta que cuando las aves se estresan, las aves y muchos animales, a veces produce una deyección con una poliuria. Eso se llama poliuria por excitamiento. Eh, no es algo anormal, sino que es producido por el estrés de la captura. ¿sí? Eh, y también bueno, eh, podemos encontrar sangre fresca, entre otras cosas que se pueden encontrar en la materia fecal. Continuamos con el examen, no, ahora empezamos con el examen clínico, disculpen. Una vez que eh, vimos todas estas eh, condiciones del ave sin capturarla, ahora sí la capturamos y vamos a tomar todos estos recaudos y, y vamos a tener en cuenta todas estas pautas. Hay veces que si el ave no está anestesiada o... Sí, si sí, no está anteciada. es complejo hacer una revisión tan exhaustiva como yo les voy a mostrar ahora y hay que priorizar. Y decir, bueno, mira, tiene una fractura acá, voy a mirar la fractura. Pues no puedo revisar de la punta de la uña a la punta de la cabeza porque tengo que tener 30 minutos al ave capturada y el ave no le va a pasar bien. Bueno, son decisiones que se tienen que tomar, pero sepan que una revisión completa de un ave eh, conlleva todo esto que, que vamos a ver acá. Primero, el peso. ¿sí? Un. Dato objetivo, que encima lo vamos a necesitar para eh, dosificar drogas, lo vamos a necesitar para pensar una fluidoterapia, lo vamos a necesitar para poder comparar en los días subsiguientes si el animal viene eh, subiendo de peso, bajando, si se mantiene. Entonces es clave cuando ingrese al animal, pesarlo. Después, el score. ¿Qué es el score? El score es una validación, digamos, una valoración bien subjetiva, del estado corporal del animal. Eh, para tomar un buen score, un score, por ejemplo, lo tomás con un perro. ¿sí? Cuando vos ves un perro en la calle, flaco, con todos los huesos marcados, uno dice, uy, qué flaco está. Bueno, eso es un score. Ahí uno eh, toma una medición del animal de manera subjetiva y dice, ese perro está flaco. Cuando un perro está gordo y tiene mucho depósito graso, también está tomando un score del animal y está diciendo, este animal está gordo. Con las aves es un poco más complejo, ¿sí? porque tienen las plumas, entonces no es tan simple verlo, eh, pero podemos tomar un score. ¿sí? Lo que se usa para la, la toma de score eh, son los músculos pectorales, que son estos dos músculos que tenemos acá, que están al costado de la quilla, de la carina, que es este hueso que está acá. ¿sí? Lo que se hace es se palpa estos dos músculos y se ve cuán desarrollados están. ¿Sí? En este caso es un score aceptable de ¿sí? este lechuzón. ¿Por qué se toman estos músculos? Porque son los músculos que hacen el batido del ala del ave. Si una ave está bien alimentada y tiene eh, bien estimulados estos músculos, deberían tener una relación así. Ven que la quilla se palpa, pero no es que yo pueda poner los dedos así sobre la quilla. ¿Cómo vemos un score de un animal obeso? Es difícil que un animal muy obeso venga de la silvestría, en general viene de un cautiverio. ¿sí? Así que es un dato más que tenemos. En, en general, en los músculos pectorales no hay depósito de grasa. ¿sí? El depósito de grasa se produce en esta parte que vemos acá, que es la zona más inguinal de la cavidad celómica externa. ¿no? Y vemos estos depósitos amarillos de grasa y ahí podemos decir que tiene un eh, una buen desarrollo de los músculos pectorales, pero tiene esta cantidad de depósito graso, entonces vamos a tener un score mucho más alto. Nosotros usamos una escala que va de 1 a 5, siendo 1 un animal con un score extremadamente pobre, y 5 un animal extremadamente obeso. Esto estaría entre un 4 y un 5. ¿sí? Y un 3 sería el ideal para ese animal. El lechuzón, este animal que tenemos acá, está en un 3. Bien, y en este caso tenemos un score muy muy pobre, que sería 1,5 o 1. Esto que tenemos acá es la quilla, y ven que esto es un, un ave rapaz, no tenemos nada de pectorales, yo meto la mano y baja así hasta casi el, el hueso que está por debajo. ¿sí? Esto se produce por eh, bueno, una anorexia prolongada en el tiempo y un catabolismo pro, pro, proteico sí, extremo. Bien, ojos. Vamos a revisar los ojos de las aves. ¿sí? Los ojos nos dan, eh, además de darnos patologías mismas del ojo, nos dan una sensación de cómo está ese animal. ¿sí? El animal está conectado con nosotros. Eh, tiene un reflejo consensuado no presente en las aves. Esto significa que yo le, le, lo ilumino con, con una linterna, el ojo, un ojo, el otro no va a responder a ese reflejo a diferencia de lo que le pasa con la mayoría de los mamíferos. ¿sí? En el ojo vamos a evaluar signos de trauma, vamos a ver si hay derrames de, de sangre, podemos hacer una floreceína en caso de que haya una úlcera, como en el caso que estamos haciendo este cóndor. Muchas aves vienen con úlcera de córnea, así que eh, háganlo. Y en este caso tenemos un gavilán mixo con una luxación de cristalino. ¿sí? Esto se produjo por un golpe, un traumatismo que tuvo. Esto ya pasó unos días, el día que llegó tenía el ojo todo rojo. Bien, los oídos los podemos revisar, todas las aves tienen oídos, las aves escuchan, eh, la mayoría lo tiene tapado por plumas, pero lo podemos revisar para ver si hay algún ectoparásito, y además porque cuando suele haber un traumatismo craniano, además de que pueda aparecer sangre en los ojos, puede aparecer sangre en los oídos. El pico, bueno, en el pico vamos a revisar lo mismo, si hay algún parásito que pueda haber en el pico, Vamos a ver cómo cierra el pico, si tenemos una buena oclusión, si tenemos una fractura de pico, como en este caso, si el pico se está descamando o no. ¿sí? Y después revisamos la cavidad La cavidad es muy importante para revisar en las aves. Lo que tenemos acá es la glotis, y eso es la entrada a la tráquea, al sistema respiratorio del ave. Entonces tenemos que tener cuidado de observar esto, ver si hay descargas de algo que provengan de la glotis. También tenemos que tener cuidado, en caso de que sondiemos un animal, de no sondearlo ahí, porque lo vamos ¿sí? En la cavidad oral vamos a revisar la presencia de si, si, si están placas bacterianas, como en este caso. Vamos a ver si tenemos granulomas por tricomona, en este caso era muy avanzado. ¿sí? Eh, vamos a revisar el estado de hidratación en la boca, si encontramos una mucosa muy reseca, no va a hablar de que el estado de hidratación de ave es muy pobre, y ¿sí? que van a estar fluidos. Bueno, lo que le decía era esta de dilatación. El buche. Bien, no todas las aves tienen buche, pero muchas tienen. Y en la revisación del ave tenemos que palparlo y tenemos que ver el buche. Es esta estructura que está acá, que es una dilatación del esófago. ¿Qué vamos a buscar en el buche? Vamos a ver. ¿Tenemos alimento? Entonces si tenemos alimento podemos inferir que el animal hace poco comió. O... Nos dicen, mira, este animal hace dos días que no come. Entonces lo que tenemos es una éxtasis de buche. ¿sí? Tenemos alimento que no está pasando en ese buche. Puede ser por causa infecciosa, parasitaria, o por un problema eh, más avistal del sistema digestivo. ¿sí? Podemos ver el contenido, si hay mucha agua, si no. Ascultación cardíaca. La ascultación respiratoria es bastante compleja en aves, si ¿sí? tienen un pulmón rígido, ellos no como el de los mamíferos, que es extensible entonces, a veces se pueden sacar datos, pero no es lo más común. En cambio, la oscultación cardíaca sí se puede hacer, se hace bien, y nos da una idea de, del ritmo cardíaco del animal, cómo va cambiando. Eh, esperen ritmos cardíacos altos en aves, sobre todo de menores tamaños. Cuanto más pequeño el ave, obviamente, mayor metabolismo, como ya hablamos, y mayor ritmo cardíaco. Bien, una vez que tenemos el ave capturada Vamos a revisar el plumaje en detalle. Bien, miren el estado de estas eh, remeras, ¿sí? un desastre. Vamos a ver las plumas del ala, que son estas de acá, las remeras. Vamos a ver las timoneras, que son las plumas de la cola, en qué estado están. Vamos a ver si encontramos ectoparásitos. Si estamos en un proceso de muda, esto obviamente no es una muda normal, esto está todo lesionado. Y vamos a ver si encontramos zonas ápteras. Las zonas ápteras son... Eh, el equivalente a zonas alopésicas en, en, en un mamífero. ¿sí? Zonas sin plumas. Las aves tienen zonas ápteras normales y anormales. Y si encontramos zonas ápteras, o sea, sin plumas, anormales, tenemos que ver si hay algún tipo de lesión o no en esa zona. A veces son depilaciones propias del ave, a veces es un congénere, a veces es de un golpe. Piel. Cuando la piel la, la vamos a revisar y la, la dificultad que tienen las aves es que como tienen las plumas, si vos tenés un moretón o un hematoma en, en alguna parte del cuerpo, las plumas en general te lo esconden. Entonces es una buena práctica levantar todas las plumas del ave cuando uno las revisa para poder ver si encontramos algún tipo de lesión. Las alas. Las alas se tienen que revisar completas, se tienen que extender y flexionar y ambas alas deberían extenderse y flexionarse con la misma facilidad y con el mismo largo de extensión. ¿sí? Además se deben palpar y tenemos que poder ver si tenemos alguna crepitación, si el animal si está despierto tiene dolor cuando movemos una ala más que la otra, por más de que se vaya a resistir con las dos si está despierto. ¿sí? La cloaca, la cloaca la tenemos que revisar, ¿sí? si está sucio como esto, nos habla de que el animal o está con diarrea o con una poliuria o estuvo mucho tiempo tirado en el piso, y por eso se mancha la cloaca y todas las plumas aledañas. Lo normal es que eh, el plumaje del alrededor de la cloaca esté impoluto, esto no es normal. ¿sí? También vamos a ver si hay algún eh, abultamiento en la, en la cloaca, si tenemos eh, pérdida de tono de la cloaca, ¿sí? si tenemos materia fecal ahí acumulada. Bien, las patas, lo mismo, las patas las vamos a extender y las vamos a flexionar, y en la extensión deberían tener el mismo largo una de otra, y en la flexión lo mismo, no debería haber crepitaciones en ninguna de las articulaciones. Deberíamos palpar todas las articulaciones y ninguna debería tener mayor temperatura que el resto del cuerpo, porque ahí nos podría estar hablando de algún proceso inflamatorio o infeccioso en esa articulación. Eh, y también lo que deberíamos ver es la, la planta de las, de las, de las patas. ¿sí? Esto que tenemos acá es una pododermatitis, que es una patología bastante común en aves en cautiverio. Entonces este también es un signo para saber si, de, de dónde viene realmente el animal. Que, eh, no sé en Misiones, pero acá en, en, en Fundación aquí en nuestro centro de rescate, muchas veces la gente te dice no, encontré este animal hace poco, y la realidad es que lo tenían hace un montón de tiempo en la casa, se les complicó con alguna patología, y deciden llevarlo al centro de rescate. Bien, y la temperatura. La temperatura se puede tomar, se puede tomar eh, la temperatura a través de la cloaca en un ave. Eh, si el ave está bien y está consciente, no es un parámetro para tomar de primera línea, pero si el ave está choqueada, eh, aletargada, sí es algo para tomar, porque tenemos que tener en cuenta reponer y llegar a la temperatura normal del ave, que recordamos que estaba alrededor de 40 40 41 grados centígrados. Entonces, tengan en cuenta la temperatura. Bien, vamos a hablar de extracción de sangre. Yo eh, entiendo que esto es, muy es una clase muy introductoria, una charla, y que eh, la mayoría de las veces no, no se van a animar o no van a tener las herramientas para sacar sangre, pero me parecía que en caso de que lo tengan, era interesante mostrarle las vías de extracción de sangre de un ave. ¿sí? Primero la, beta, la vena metatarsiana medial, esta es mi, mi abordaje preferido, es lo que más uso siempre en prácticamente todas las aves, se saca sangre muy bien, ¿sí? y es esta vena que vemos acá, esto es un pato, ¿sí? que en los patos se ve muy bien, y para mí es la que más recomiendo. Acá lo mismo, la vena metatarsiana en un flamenco. ¿sí? En flamenco se ve también, más o menos. La vena vacilar es esta vena que tenemos acá, que es, en, es una vena en el ala, ¿sí? esto es el húmero, esto es el cúbito, esto es el radio del ave, ¿sí? ahí lo que sería el codo. Encontramos esta vena, esto no, esto es una arteria, esta es la vena y ahí es donde tenemos que usar El problema de esto es que vos tocás, y si te salís un poquito se hace un hematoma terrible, porque ahí no hay mucho tejido que contenga esa, ese vaso. ¿sí? Acá tenemos una foto en una extracción de, de sangre de la vena vacilar. Y si no tenemos yugular derecha. ¿Por qué derecha? Porque la izquierda en general en las aves está menos desarrollada. Lo que tiene yugular es un buen acceso, se puede sacar tranquilamente, la particularidad que tiene es que es bastante móvil. ¿sí? Entonces vos lo vas a buscar y a veces se te mueve un poco hasta que la enganchas pero se ve, si vos corres las plumas del ave, de la zona del cuello, se ve bien la, la yugula. Todas estas venas sirven para la colocación de una vienda venosa, no solamente la extracción de sangre, sino la colocación de un catéter. ¿sí? Vamos a sacar hasta un por ciento del peso corporal y vamos a mantener la, la sangre con heparina como anticoagulante. Si van a hacer solamente hematología, esto es más técnico para algún vete que haya, se puede usar esta. Pero para la bioquímica en general es mejor que para ellos. Valores aproximados en aves. Estos son valores de referencia muy amplios. Ustedes piensen que hay miles de especies de aves y que cada ave tiene un rango determinado de cada uno de los valores que yo le voy a mostrar. Esto es para que ustedes tengan una noción de qué esperar si le hacen un hematocrito o una glucemia a un ave. ¿Sí? Bien, el hematocrito es un poco más alto, es de 40 a 55. ¿sí? Los sólidos totales son más bajos de lo que eh, acostumbramos a perro y gato, están en el 3,5 o 4,5. ¿sí? Y la glucemia, tienen glucemias altas. ¿Por qué? Porque las aves tienen un metabolismo más alto, recuerda que tienen mayor temperatura, mayor eh, gasto energético, y por lo tanto una glucemia más alta. Entonces si le sacamos sangre o nave, y tenemos para hacer una glucemia, le tomamos glucemia y nos da 300, no es que la ave es diabética, lo que tiene es que su glucemia es así y es normal. Preocupémonos si le tomamos la glucemia a un ave y nos da 120. Sí, eso no es normal. Está en una hipoglucemia y hay que tratarlo. Bien, fluidoterapia. La reposición de fluidos es súper importante en aves, como en todos los animales, y es una de las primeras maniobras que hacemos cuando tenemos una ave en shock o deshidratada. ¿Cuáles son las vías para la reposición de fluidos? Primero, oral. ¿sí? Recuerdan que en cavidad oral habíamos visto que estaba la glotis, que se veía bien clara. Bueno, Cuando sondeamos, eh, esto es una guía de suero acoplada a una jeringa, tenemos que pasar por encima de la glotis, y tenemos que descargar lentamente y ver que no haya un reflujo de ese líquido que estamos poniendo, porque si no ese reflujo se puede eh, meter por la glotis y el ave se puede aspirar. ¿sí? Subcutáneo. ¿sí? Damos fluido subcutáneo, igual que en un perro en un gato, si el ave está muy deshidratada es probable que no los absorba esos fluidos, pero bueno, es una vía que se usa muchísimo, porque podemos dar grandes cantidades de volúmenes sin estresar demasiado el ave, y sin estar peleando mucho para poner un catéter con una ave estresada. Lo que nosotros más usamos para la vía subcutánea, hay otros lugares, en el dorso, en la espalda, pero para mí lo más útil es el pliegue que se encuentra entre la pata y el flanco abdominal o celómico del ave, ¿sí? hay un pliegue que si vos sacás las plumas se ve muy claro, y ahí es donde pinchamos y eh, pasamos fluido. Tengan cuidado de no pasar a cavidad celómica, porque están los sacos aéreos. ¿sí? Pasar fluido, obviamente, endovenoso, en este caso tenemos eh, un butterfly, pero tranquilamente podría ser esto un catéter, y esta es la vena metatarsiana de la que venimos hablando, que yo tanto quiero. Y si no, intraósea. ¿Sí? Intraósea es una muy buena opción en casos de aves muy deshidratadas, donde el acceso a una vía capaz eh, se complejiza porque no se puede encontrar, a veces pasa o a veces muy pequeña. Se puede usar intraósea. Entiendo que esto lleva otra complejidad que para el día a día, pero está bueno que, que sepan que está. ¿Sí? Intraosea en general, acá está puesto en el cúbito eh, ingresando desde distal, y si no, también se puede ingresar en el tibio tarso eh, desde proximal. Lo que sería la articulación de la rodilla. Bien, ¿y cuánto vamos a dar? Si vamos a dar subcutáneo u oral, podemos hacer hasta 30 mililitros kilo por vez. Cada 8 horas, 12 o 24, dependiendo de lo que nosotros consideremos. ¿Eh? Endovenosos o intraóseos, directamente al, al vaso sanguíneo o adentro del hueso que va a pasar al, al vaso sanguíneo de manera rápida, vamos a dar bolos de hasta 10 mililitros kilo. ¿sí? ¿Y qué usamos? en la práctica y en, y en lo más rápido, y excepto en casos excepcionales, usamos eh, Ringer lactato, destroza al 5 y solución fisiológica. ¿sí? Nosotros, en una vez que viene deshidratada, choqueada por lo general hacemos 50% del fluido que queremos pasar en destroza al 5 y 50% Ringer lactato o solución fisiológica. Esto sí, la mitad y la mitad lo damos desde indovenoso, en un bolo de 10 mililitros kilo, o subcutáneo, oral. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los reptiles. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con reptiles? Las particularidades de ellos. Primero, los reptiles son ectotérmicos. O sea, acá cambia todo el partido con respecto a lo que veníamos hablando de aves y lo que ya conocemos de mamíferos. Esto significa que los reptiles no producen el calor y la temperatura de su cuerpo, sino que están a la merced de la temperatura del ambiente en el que están inmersos. ¿sí? O sea, si yo pongo el aire acondicionado a 40, el reptil que tenga abajo del aire va a tener 40 grados centígrados de temperatura. Si yo tengo un animal a la intemperie con 2 grados bajo cero, el animal va a tener una temperatura de 2 grados bajo cero. ¿sí? ¿Y qué implica esto? Que el metabolismo del reptil está directamente relacionado a la temperatura que tenga. Entonces, si yo tengo un reptil en temperaturas bajas, el metabolismo va a estar completamente aletargado. ¿Sí? Todos los reptiles tienen una POTS. Estas siglas hacen referencia, están en inglés, en la mayoría de los reptiles, este, este rango de temperatura ideal para ellos está entre los... Perdón, me dice que mi internet está... ¿Se escucha bien igual? Sí, se te cortó un poquito, Rodrigo. Yo estaba viendo si era yo o eras yo o eras vos. Ah, no, porque me dice que mi internet es inestable. Bueno. Ahora estás bien de vuelta. Bueno, sí Entonces, tenemos un rango de temperatura para los reptiles, que es el ideal y ese rango en general es de, de 23 o 22 grados hasta 31 o 32 grados centígrados. Esta es la temperatura que nosotros tenemos que tener a nuestros reptiles para poder atenderlos y para poder darles bienestar. Y además, el metabolismo, como ya les dije, está directamente relacionado a esto. ¿Y qué implica esto? Que si yo, por ejemplo, tengo un animal que está con un proceso infeccioso, el sistema inmunitario de ese animal va a estar activo o no activo dependiendo de la temperatura. Entonces es menester que yo le dé a ese animal temperatura para que pueda combatir la infección de mejor manera. Independientemente del antibiótico que yo le dé. ¿sí? Y hablamos no solo del sistema inmunitario, de ritmo cardíaco, de actividad de los órganos, de actividad digestiva, de absolutamente todo. ¿sí? Bien, la crisis. Los eh, reptiles periódicamente mudan su piel para hacer un recambio y ese es el proceso llamado de Dependiendo de la especie o los grupos, eh, la crisis se produce de diferentes maneras. En el caso de, de, de los ofidios, en general lo hacen en, en de una sola vez. ¿sí? La muda es, es completa, es como un guante que sale de la, de la serpiente. En cambio, en los lagartos y en las tortugas es de aparches. ¿sí? Esto es importante para. Cuando nos encontramos con una, una serpiente, saber cuál es la, la, la muda normal para ellas y saber que cuando están en el periodo de muda es preferible no manipular estos animales. ¿sí? Y que también esto es algo normal, no es que está patológica. Salmonella. ¿sí? Eh, una salvedad es todos los reptiles son portadores o pueden ser portadores asintomáticos de salmonella. Salmonella es una enterobacteria patógena para el humano. Eh, entonces, lo que le quiero decir con esto es, tengan cuidado cuando manipulen reptiles, porque pueden ser portadores de esta bacteria, ustedes contagiarse, y es bastante patógeno en la sermonera. ¿sí? Entonces, si tienen a disposición, usen guantes descartables, y si no, lávense bien las manos. Y si tienen heridas en las manos, no toquen a la, a la, al reptil o al animal que tengan enfrente, y tampoco se lleven la, la mano a la boca. Esto es muy importante, o fumen y se toquen. sí. Bien, y la autotomía es la capacidad que tienen los lagartos de desprenderse de la cola como mecanismo de defensa frente a los depredadores. La implicancia clínica de esto, bueno, no agarren a los reptiles por la cola, porque lo, a los reptiles no, a los lagartos, porque algunos tienen la posibilidad de soltar la cola, vos te quedas con la cola y el lagarto se va. ¿sí? Bien, examen a distancia, lo mismo que en las aves pero en reptiles. ¿Qué vamos a observar? Lo mismo, postura, actitud y estado del sensorio. ¿Cuál es la salvedad, en, la salvedad en los reptiles? Y que va a depender de la temperatura. Si estamos en pleno invierno y viene un reptil que está aletargado, que no se mueve, que tiene un ritmo respiratorio bajísimo, pero viene a estar a 2 grados centígrados, y bueno, no, démosle temperatura de manera gradual y veamos cómo responde ese animal. No es que está eh, indefectiblemente enfermo porque esté aletargado. ¿sí? Tengamos en cuenta siempre esto. La actividad de la lengua, sobre todo en los oscilios y en algunos lagartos, eh, nos habla de también eh, el, el estado de actividad del animal, y cuán conectado está con el medio, y cuán activo está ¿sí? el ciseo de la lengua. Bien, patrón respiratorio, lo mismo, vamos a ver, tenemos un animal que nos está respirando con la boca abierta, hay ruidos respiratorios cuando respira, tenemos eh, secreciones de la cavidad oral al respirar, vemos mucho esfuerzo, Respiratorio en los músculos o en el cuerpo del animal para poder hacer pasar el aire. ¿Sí? Estado de la piel. Eh, bueno, en este caso tenemos heridas que son evidentes, ¿sí? pero además de esto, vamos a ver si la piel está brillosa o no está brillosa, ¿sí? si hay presencia de ectoparásitos, muy común, eh, tortuga llena de garrapatas. La cloaca, las diyecciones y secreciones. Siempre esto estamos hablando de examen a distancia, estas fotos no son de examen a distancia, pero igual se pueden observar desde lejos y vamos a ver cómo, son, cómo es la materia fecal de, de ese reptil, es normal, hay presencia de sangre, hay una poliuria, ¿sí? la cloaca está abultada o no está abultada, hay un prolapso. Bien, peso y score, lo mismo que naves. Importantísimo tener el peso como método objetivo y el score como método de validación eh, subjetivo del estado del individuo. Los reptiles depende de la especie y depende del grupo, cambian un montón la forma de medir el score. En lagartos, como en este caso, eh, vemos que el depósito graso se deposita principalmente en, en la parte de la cola, donde se pone bien ancha y vean la diferencia con este animal. Miren cómo se marcan los huesos de la cabeza de este bicho, los huesos de la columna, y fíjense que la cola, si bien es una cola ancha porque es parte de la especie, no es, no, no, no es como abulvada como la anterior que tenía un montón de depósitos. Este animal está en un estado corporal pésimo. En el caso de las tortugas es un poco más difícil, excepto que sea muy evidente un score muy muy bajo, pero lo que se mira principalmente es la musculatura alrededor de los miembros. ¿Sí? Cuando vos ves el caparazón, ves la cabeza, y atrás hay como toda una musculatura y piel. Si eso está muy, muy, muy, muy consumido, bueno, obviamente hay por bajo. Bien, los ojos. Los ojos los revisamos igual eh, que revisamos el ojo del labio o el ojo de un perro. Se puede ver con un oftalmoscopio, se puede hacer una floreceína podemos evaluar eh, si hay una luxación de cristalino, si tenemos eh, una úlcera de córnea, lo que sea. Eh, se vuelven de la misma manera. Y una salvedad, antes de la, de la muda, ¿sí? Las, los ofidios tienen una turbidez en el ojo, como vamos en este caso, y también es algo normal un par de días previos antes de la muda. Si el animal ya mudó y aún conserva el ojo, bueno, ahí ya tenemos un proceso patológico y hay que ayudar a que haga el recambio de la piel en esa parte del ojo. ¿sí? Bien, la narina es lo mismo, vamos a evaluar si hay secreción, si no hay secreción, si están taponadas, Bien, y vamos a revisar la piel, ¿sí? si hay eclisis o si hay diseclisis. La diseclisis, la crisis recordamos que era la muda del reptil de la piel y la diseclisis es esa muda de forma patológica. Las diseclisis nos hablan, se producen o bien porque el animal está enfermo y la diseclisis es un síntoma de esa enfermedad o porque tenemos algún problema ambiental que el animal no está pudiendo mudar correctamente, como sea humedad, como sea temperatura o sustrato para que el animal pueda ayudarse a, a desprenderse de esa muda. ¿sí? La piel vamos a ver, ectoparásitos, como les decían las tortugas, muy común que vengan con, con garrapatas, o lesiones, en este caso vemos los escudetes de un yacario todos, todos, todos lesionados, y esto no era una lesión propia del animal, sino que tenía un estado de inmunosupresión tan grande por un cuadro, por una patología crónica del animal, que le producía este tipo de lesiones. ¿sí? Entonces la piel de los reptiles nos habla del estado general del reptil. ¿Sí? Bien, y acá tenemos una disección en, en, en un videos. ¿Se acuerdan que les decía que eh, la serpiente se, se largaba de su muda como un guante toda entera? Y acá vemos que está haciendo parches. ¿Sí? Un, un asco. Bien. ¿Qué vamos a revisar en los reptiles también? La cavidad oral. La cavidad oral es fundamental en un reptil. ¿Sí? Vamos a ver la mucosa, vamos a ver el color. En general el color en los reptiles de las mucosas son un poco más pálidas, pero igualmente deben ser rosadas. Las piezas dentarias, si tenemos estomatitis o no, o sea una infección en la boca, si tenemos lesiones, si tenemos placas bacterianas, si tenemos edema, si tenemos un aumento, el telismo es aumento de la salivación, ¿sí? si hay hemorragia, si hay exudados, y si hay exudados en la boca diferenciar si vienen de esófago de cavidad oral, o del aparato digestivo, eh, perdón, respiratorio. Esto que tenemos acá, que vemos ahí, es la glotis. ¿sí? Bien, también depósitos de ácido úrico, en caso de que tengamos una gota visceral, eh, nada, el animal igual va a estar mal, si ya en, muy mal, si tiene en la boca depósito de ácido úrico. Bien, acá tenemos una uva de las bicacheras con la boca completamente abierta, ¿Sí? Eh, y lo que está esto es un tubo endotraqueal, y esta es la glotis, es mucho más rostral la, la glotis en estas especies que en los quelonios, ¿sí? entonces es mucho más fácil la intubación. Pero tratan de prestar atención al color de las mucosas, las venas palatinas, ¿sí? fíjense, el estado de esto, comparémoslo con esto. Esto también es una boda de las bizcacheras, pero fíjense la palidez del tejido, fíjense las petequias que tenemos, ¿sí? estos son pequeños derrames de sangre, ¿sí? no hay una estomatitis propiamente dicha, pero esto me habla de que el estado general del animal es pésimo. ¿sí? El animal estaba cursando con un proceso infeccioso y nos lo demostraba, además de con muchos otros síntomas, con una cavidad oral en estas condiciones. El estado de hidratación en reptiles tampoco es tan fácil de ver, eh, una forma es, los ojos se hunden cuando están deshidratados, eh, pasa lo mismo con un perro, en estado de hidratación muy severa, en los reptiles es así, falta de turgencia en la piel, difícil de ver, pero sí las mucosas orales cuando están resecas, cuando tienen un moco muy espeso, podemos pensar en eh, algún tipo de, de, de deshidratación, ¿sí? algún grado. Vamos a escultar, difícil, en tortugas imposible, ¿Sí? En lagartos y, y ofidios se puede llegar a ocultar el corazón, está en general en el tercio, primer tercio del, del, del cuerpo del animal, si tienen un ecógrafo y se lo ponen es mucho más fácil, porque lo ves, eh, es muy claro, pero bueno, se puede ocultar para, para conocer el ritmo. Sepan que los reptiles tienen ritmos cardíacos y respiratorios más bajos, y que también los reptiles pueden hacer apneas, o sea, no respirar por varios minutos, dependiendo de la especie, muchos minutos. Y eso también es normal. Ellos tienen un tipo de metabolismo anaerobio que lo tienen muy internalizado y que trabaja muy bien eh, eh, con la falta de oxígeno. ¿sí? Bien, podemos evaluar el tono muscular y la fuerza de retracción de los animales. En este caso, otra boda de las bizcacheras, vemos cómo se está retorciendo toda. Esto es... Normal, el animal se quiere librar de mí y nos habla de un buen estado físico y de salud del animal. Y en el caso de una tortuga es clave, cuando vos le agarrás la pata y tirás para adelante, la tortuga se tiene que retraer y se tiene que esconder. Si la tortuga deja la cabeza tirada para afuera, está en el horno. ¿Sí? Sepan que está mal. Y vamos a revisar en detalle la cloaca, lo mismo. Acá tiene que haber algún abultamiento, tenemos que... No tiene que haber ningún abultamiento, si esto es totalmente patológico. Eh, la placa tiene que tener tono, no tiene que haber suciedad alrededor de la cloaca, eh, no debería haber ningún tipo de prolapso. Las tortugas macho, por ejemplo, igual eh, protruyen el pene cuando orinan, y a veces eso parece que es un prolapso, pero no lo es. Eso es cuestión de esperar y ver que lo, lo, lo retraen. Eh, sí. También tenemos que ver que no haya materia fecal ahí. Bien, y revisamos las patas para ver que no haya ningún tipo de lesión, es bastante común en los lagartos cuando tienen una sí, o sea una muda anormal, que queden partes de la muda anterior en la pata y eso hace una constricción y termina generando una eh, necrosis avascular del de tejido que está en distal. ¿Sí? Esto se, se muere todo porque no le llega sangre. Bien, extracción de sangre en reptiles, lo, se los voy a comentar rápidamente, en osfidios principalmente la vena caudal ventral, se da vuelta el animal pasando la cloaca y se punza hasta los procesos vertebrales, se levanta un poco y se saca sangre de ahí. Y si no, punción cardíaca, yo prefiero la de la cola, la cardíaca puede ser más invasiva. En quelonios, vena coxígea dorsal, o sea, la vena de la cola, pero eh, el abordaje desde arriba, no desde abajo, Vena yugular, en algunas especies, sobre todo de, de agua dulce, es mucho más fácil, pero en tortugas de tierra también se puede sacar de la yugular. La vena brachial se accede desde, desde atrás, ¿sí? desde el codo, digamos. Y el seno subcarapacial, que es un seno que se encuentra acá arriba, de donde también se puede extraer sangre en tortugas. Lagartos. Vena caudal ventral, o sea, igual que en los ofidios, se saca desde ahí, el animal acá está puesto... Avanza para arriba, digamos. En algunos se puede llegar a encontrar la vena abdominal ventral, y si no, vena jugular. Bien, ojo con la contaminación con linfa, los vasos linfáticos van cerca de los vasos sanguíneos, y a veces se contamina, entonces cuando vos sacas sangre, los valores están diluidos por la linfa y no, no sirve para nada. El volumen de extracción de sangre es de 0,5 a 0,8% del peso del animal, en aves recuerden que era del 1%, y valores aproximados se producen reptiles yo les voy a mostrar algunos, los, los rangos que yo puse esperados en reptiles, sepan que los reptiles son aún más variables, que las aves muchísimo más, y puede haber glucemias más altas, hematocritos más bajos de lo que les voy a mostrar, y que igual el animal eh, esté bien y, y no tenga ninguna patología, simplemente corresponde al, al momento del ciclo que está, eh, que está viviendo, que está pasando. Hematocrito de 20 a 40, son hematocritos por lo general más bajos. ¿sí? Eh, unas proteínas más similares a un perro, capaz de 5 a 8. El perro 5, no, el perro de 7, pero me refiero que el rango es más amplio. Y una glucemia baja, ¿sí? de 30 a 80. Si viene un lagarto vero como este y le sacamos sangre y encontramos una glucemia de 45, no nos pongamos locos, sepamos que es un reptil y que es. Normal, ¿sí? o esperable al menos. Después hay que ver si, si tiene algo o no. Bien, fluidoterapia. ¿Qué vías vamos a usar para hidratar a nuestros reptiles? Vamos a usar la vía oral, hasta 3% del peso a la vez. La vía subcutánea, difícil en reptiles, pero se puede hacer. La vía endovenosa, a través de estos lugares que hablamos acá. Podemos en todas poner una vía o directamente poner un váter, como en el caso de la foto, y podemos pasar sangre... Eh, endovenosa, a través de eh, una, un abordaje intraóseo en proximal de tibia, ¿sí? Entendían por ahí, Tiki. Obviamente esto hay que desinfectarlo, es otro tipo de, de manejo, pero bueno, sepan que existe. Intracelómico, intracelómico se usa un montón en reptiles, ¿sí? O sea, entramos a la cavidad celómica. Eh, y pasamos el fluido directamente ahí, esto nos permite pasar un gran volumen de fluido y una absorción rápida, en caso de que no podamos poner una vía que se complica a veces en reptiles lo que hacemos es ponemos a la tortuga de costado así ¿sí? y lo que hacemos es entramos con la aguja desde atrás, apuntando hacia abajo porque arriba están los pulmones, o sea apuntamos hacia ventral y descargamos el, el fluido. Podemos dar todo el fluido de un día en una sola vez, ¿sí? el, el mantenimiento en, en reptiles es de 30 mililitros kilo día, y por esta vía podemos eh, dar todo ese fluido en una sola vez. Bien, y mamíferos. Lo que tiene mamíferos es que es muy muy amplio, tenemos desde un puma hasta un tapir, que es un eh, fermentador posterior, hasta un cenatra como este peludo, es absolutamente inabarcable, la medicina de mamíferos para una charla de una hora y media. Sí lo que les puedo decir de mamíferos es, las pautas de trabajo son las mismas que con los animales que vimos antes, ¿cuáles son las pautas de trabajo? Estrés, mínimo contacto eh, y ser muy cuidadosos. De todos los animales silvestres, los mamíferos son los que más se parecen a la medicina silvestre de perro y gato, sin embargo, no. Hay un montón de especies que tienen un montón de particularidades, hay un montón de drogas que no se pueden usar, ¿sí? eh, y, y tenemos que ser cuidadosos con eso y tenemos que saberlo. En este caso tenemos un mono carayá, que también es un fermentador posterior, y al ser un fermentador posterior, tenemos que ser cuidadosos con los antibióticos que le damos, no podemos agarrar y darle un tribiótico y chau, ¿sí? porque capaz que afectemos su, su flora fermentadora. Entonces, si bien la medicina es un poco más similar a la de animales domésticos, igualmente tenemos que tener en cuenta las particularidades de cada especie y cada grupo. ¿sí? Bien, y acá tenemos un carpincho hermoso con un dardo, eh, que había que, que dormirlo y, y revisarlo, y un tamandú. Bien, y yo, eh, antes de terminar, yo quería decirles, típico que llega al centro de rescate, un animal en shock. ¿Qué es un animal en shock? ¿Qué es el shock? Es la desestabilización de un animal producto de alguna patología, que el animal, o algún desequilibrio, el animal venía compensándolo como podía, hasta que no lo compensa más, y el organismo entra en shock. Esto puede ser producido desde algo traumático, como un golpe, una fractura, una pérdida de sangre enorme, y nos baja la bolemia, la cantidad de, de volumen en, en los vasos sanguíneos, eh, se puede producir por una causa infecciosa, ¿sí? entonces las causas son un montón, pero lo que nos vamos a encontrar es un animal aletargado, es un animal que puede probablemente eh, tener una pérdida de conciencia, y tenemos que actuar rápido. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Primero que estén en las vías aéreas libres, ¿sí? que pueda respirar bien, que en la glótis no tenga algo trabado, que tenga un ritmo respiratorio adecuado, y tenemos que suministrarle oxígeno, o Sé sea, que no siempre lo tenemos, pero está bueno que sepan que hay que hacerlo. ¿sí? En este caso, en caso de que se pueda, es un cóndor que lo habíamos intubado y que le íbamos a pasar oxígeno a través de la intubación. La intubación obviamente eh, nos permite, además, bolsear al animal en caso de que eh, esté en un palo respiratorio. Vamos a reponer fluidos. Si ¿sí? un animal en shock está deshidratado, tenemos que ayudarlo con su volemia, vamos a reponer fluidos. Acá tenemos un catéter en mi querida vena metatarsiana, que todavía no está fijado, está sacado así para la foto, eh, a veces es muy complejo poner un catéter en, cuando el animal está en shock, el manipuleo de, de, de poder agarrarlo y poner el catéter es peor que lo que queremos hacer, entonces se pasa directamente subcutáneo o lo puedes dar oral, si el animal está inconsciente no lo den oral porque va a regurgitar todo y se va a aspirar, si el animal está muy mal, es preferible eh, sí ponerle el catéter y tenerlo contenido para poder ayudarlo con el fluido. Siempre son decisiones muy difíciles que hay que tomar en el momento y es una línea muy delgada en donde hay que decidir o lo mantengo capturado y hago las maniobras que yo necesito porque creo que si no se muere, o creo que puede vivir con fluido subcutáneo unas horas más y ver cómo responde. Pero sepan que los fluidos hay que responderlos. La glucemia, si podemos tomar glucemia, aunque sea no sacando sangre, tomando una gota, es importantísimo, muchos animales que vienen en shock vienen además con una hipoglucemia. ¿sí? La temperatura, clave la temperatura. En un reptil, porque si no tiene temperatura, no hay forma que su metabolismo se active y pueda contrarrestar lo que está produciendo el shock. Y en un ave, porque sabemos que tiene un metabolismo altísimo, porque tiene una temperatura mayor y necesita... La temperatura, porque ese animal está en shock y no puede termorregular. ¿sí? Así que hay que tomar la temperatura y ver si necesita eh, suplementación de calor. Ahora, ¿cómo damos el calor? Bueno, desde una estufa común y corriente hasta este animal está envuelto en, en un plástico que es aislante, eh, que es el pliqui-pliqui que viene envuelta a las cosas, no es nada muy sofisticado. Y abajo tenemos unas bolsas de agua caliente con un paño encima, porque la bolsa de agua caliente si no quema, así que hay que tener cuidado de darle calor pero no quemar al bicho, que es algo muy común que pase. Y sino algo más sofisticado, una unidad de, de cuidados intensivos donde tenemos animales con temperatura y en caso de ser necesario, también con eh, un enriquecimiento del medio ambiental con oxígeno. ¿sí? Pero sepan que la temperatura es algo que tenemos que tener en cuenta. Después vamos a tratar de determinar la causa del desequilibrio. Esto no es primordial. Cuando viene un ave en shock con una fractura, y esa fractura está hace una semana, y el animal hace una semana que no consume alimento y está tirado en el piso, lo principal es sacar al animal de ese desequilibrio que tiene por no comer hace una semana. Tenemos que sacarlo del shock, le ponemos un vendaje rápido en el ala, y una vez que el animal se recupera del shock y logramos sacarlo, después atendemos la fractura, que es la causa primaria, pero que en este momento lo principal es salvarle la vida. Así que el determinar la causa del desequilibrio sí, pero primero lo compensamos al animal y después atendemos el resto. Y el tratamiento, dependiendo de lo que nos parezca y, y corresponda en cada caso. ¿sí? Lo último que les quiero, que les quiero dejar, ¿sí? eh, el tratamiento, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir o determinar un tratamiento para un animal. ¿sí? Tenemos que evaluar cada caso para poder determinar el costo-beneficio del tratamiento que vamos a hacer, si el animal va a tolerar las capturas para ese tratamiento, si yo, por ejemplo, no sé, tengo, seguimos con la fractura, y el animal le quiero dar analgesia durante una semana y le quiero dar butorfanol a ese ave, cuatro veces por día porque la vida a media del butorfanol es, eh, es corta. Entonces, lo que yo quiero hacer es darle, capturarlo cuatro veces por día para inyectarle butorfanol. Bueno, todo bien, eso pasa a hacer en un perro, pero el ave se te va a morir, no va a aguantar cuatro veces por día el butorfanol. Entonces, tenemos que ser muy criteriosos y entender si el tratamiento lo va a ayudar o lo va a perjudicar al ave. Si es un antibiótico y está con un proceso infeccioso, y bueno, si no le doy el antibiótico, el mal no va a contar la historia. Entonces, o se come la captura o se muere. Pero en el caso de, de otras drogas, tenemos que ser muy criteriosos. También la vía de administración. Una cosa es capturar al ave, inyectarlo, pero en el caso, capaz, no sé, de un gato montés eh, o, o de algún felino o algún cánido, podemos poner en la comida la, la, la pastilla o la droga y el animal lo consume y no se da cuenta y, y, y logramos una captura menos. ¿sí? Duración y frecuencia, lo mismo. Esto que les decía del butorfanol, no puedo dar cuatro veces por día butorfanol durante una semana, capaz que tendrá que hacer una vez al día cuando lo agarro para pasarle fluidos eh, y, y revisar el estado general. ¿sí? Y revaluación constante según respuesta del individuo. ¿Qué significa esto? Yo armé un plan hermoso, donde no tengo en cuenta todo, pero el animal no está respondiendo, y el animal deja de comer y se está muriendo. Y capaz que tengo que cortar el tratamiento y ver cómo hago para levantar ese animal y, y ayudarlo. ¿sí? que bueno, espero les haya gustado, les haya servido sobre todo. Bueno, buenísimo Rodrigo, muchísimas gracias este, por la presentación. Eh, creo que, que, que hacía falta concluir el proceso de, de, de rescate con, con, con exhibiendo un poco la complejidad que es atender fauna silvestre y, y, y, los, los enormes rangos que hay, las enormes distancias que hay entre los distintos ensambles de, de, de fauna y dentro de un mismo ensamble eh, pasar de un ratón, como decís vos, a, a, a un herbívoro, a un carnívoro, eh, es, muy, es muy distinto, entonces a veces uno no dimensiona eh, en, en el terreno, o depende de la parte que, que intervenga en el rescate, no dimensiona eh, todo lo que viene aparejado atrás, ¿no? es como que eh, es un proceso largo y, y cuando el bicho llega a destino, a un lugar donde le pueden dar esa atención, eh, arranca, otra, arranca otra historia. ¿no? Eh, yo, Rodrigo, te invito a, a dejar de compartir, así Dale. podemos generar un espacio de intercambio. Eh, mm. Vamos a, a arrancar, por ahora veo una sola consulta escrita en el chat, yo tengo algunas otras también para, para, para mencionar. Hay, bueno, acá Matías Monti, un médico veterinario acá en la provincia de Misiones, pregunta, eh, hace una pregunta en general, ¿no? para todas las especies en general, si las maniobras iniciales de revisión eh, las hacen sin sedación y luego se seda para terminar de hacer los, los demás exámenes o si se seda al inicio para, para minimizar el, el estrés en, el, en la primera este, revisión. ¿no? Eh, depende, depende del caso. De, de lo que tengas adelante, depende la especie, eh, y depende las posibilidades que tenga obviamente el centro. Nosotros eh, acá trabajamos con sedación, eh, con isoflorano, ¿sí? con anestesia inhalatoria, entonces te permite eh, dormir el animal rápidamente y recuperarlo rápidamente con un poco menos de estrés eh, que la captura eh, física solamente, pero igual lo tenés que capturar y lo tenés que poner con el isofrano, entonces ahí se sí estresa. Eh, depende depende la, el, el caso. En general tratamos de dormir a todos los animales para hacer un chequeo exhaustivo, pero hay veces que llega un animal que está en buenas condiciones y no se ceda automáticamente, se lo agarra, se lo revisa rápidamente y se lo libera en, en un recinto y se lo deja ahí y se programa el chequeo para más adelante. Si el animal viene en shock, capaz que ni lo sedás porque tiene la conciencia alterada y y si lo das lo terminás de matar, entonces lo atendés con el animal ahí como podés. Eh, va a depender del caso, las capacidades, y que a veces no siempre tenés la posibilidad de tener el isoflorano y de eh, dormir a todos los animales que entran, o lo tenés que racionar en, en los casos más importantes. no Bien, yo invito de vuelta a todos, eh, hay muchos agradecimientos y, y demás oh, por la presentación, gracias. invito a prender las cámaras si quieren o hacer preguntas en lo, de vuelta ahora en la parte oral, si, si alguien quiere aportar algo o, o preguntar o sacarse alguna duda, eh, antes de, de pasar a un momento de, de repaso y de algunas ref, reflexiones que quiero que hagamos en conjunto y, y también enriquezcamos todos. Eh, pero bueno, si hay alguna... alguna consulta aporte a, a Rodrigo, a, a alguien que quiera... Hacer este eh, en buena hora, bienvenido. Lo veo inquieto el amigo Dante ahí que se mueve, ahí, habilitó el micrófono, así que creo que quiere, tiene ganas de hablar, Dante. No, no, acá, acá acompañando al colega Rodri. Muy buena, Rodri. Eh, por ahí me, me pongo en el lugar de, de alguien que no es veterinario. Y, y encuentra un animal eh, silvestre herido ¿Cuáles serían tus recomendaciones? ¿Qué hacer y, y qué, qué evaluar y qué camino tomar Previo a, a la derivación al, al veterinario cercano O al centro de rehabilitación cercano? O sea, como ciudadano general o fuerza de la de no sé, guardaparques o algún otro servicio de, de fuerza de, de, de la sociedad encuentra un animal herido, eh, ¿qué le recomendarías vos eh, que haga previo al, al traslado? Eh, yo creo que lo que lo más importante es la evaluación del estado de sensorio del animal. Yo creo que tenés que verlo, ver si el animal está consciente, si el animal está con una fractura y no puede escaparse de vos, pero está atento, te quiere morder, si quiere huir pero no puede, entonces en ese caso sabemos que tenemos una lesión, pero no tenemos una urgencia, entonces hay que capturar al animal con todas las medidas de seguridad que, que requiere la captura, en este caso de un zorro que se me ocurrió, eh, lo trasladamos, lo trasladamos, me parece que, que hablaron en otras jornadas del, del traslado, en, en un lugar oscuro, tranquilo, sin ruido con buena ventilación, y se traslada. Eh, si se animan a hacer un vendaje, de ¿no? bienvenido, pero si no, no importa, lo dejas así y lo llevas. En caso de que el animal, y eso te podés tomar un par más de horas para llevarlo en caso de que futuro tengas... Ahora, si el animal está tirado en el piso, lo ves que respira, pero ves que no levanta la cabeza, tiene los ojos cerrados, eh, esto que decía de las mucosas está completamente reseco, bueno, ahí tenemos una urgencia y una emergencia. Y en ese caso eh, hay que llevarlo lo más rápido posible. Pero eh, habría que pasarle fluido capaz, de manera subcutánea, lo que pasa es que probablemente no tengan ese recurso a mano. Entonces lo, lo mejor que pueden hacer es llevarlo rápido a un veterinario o, o a un centro de rescate. No sé si es muy útil la respuesta antes, pero... No, no, no, genial. Es muy real. Porque, eh, claro, eh, porque si no... Te, te trataba de poner en una situación de, por ahí, de, la, de lo más común, de que la gente encuentre un animal o, o en una zona rural, o en, o en un, la calle, en un barrio, y tiene que decidir en ese momento qué hacer y qué camino tomar eh, antes de la de, de derivación. Después llegará todo lo que vos explicaste en detalle, eh, por supuesto, del tratamiento clínico, del abordaje del, del, del médico que se va a hacer cargo, digamos, de, de esa atención. Pero como en la previa... Lo que pasa es que es muy complejo porque va a depender un montón de la especie que vos tengas. Eh, no sé, vos podés ofrecer agua, vas a ofrecer comida, dependiendo del animal, probablemente con el estrés que tenga no va a querer comer nada eh, a nivel médico. Y podés pasar fluido si el animal está muy mal, pero si no estás canchero con eso, tampoco va a ser algo que puedas hacer muy fácilmente. Yo creo que lo mejor que podés hacer es agarrarlo al animal, dejarlo en un lugar tranquilo, solo, y derivarlo lo antes que puedas. Sobre todo si está con un estado deprimido. No sé si, si vos tenés algún aporte para hacer no, no, esto. Ese, ese, ese creo que es el, lo, lo esencial. Lo que acaba de decir creo que es lo esencial, la derivación rápida. Y trabajar con lo primero que, que vos marcaste muy bien, que es evitar el estrés. O disminuir el estrés. No lo vamos a evitar. Lo vamos a disminuir. Eh, eso es lo fundamental. Y a lo mejor, la otra es, hay que pensar, ¿qué no hacer? Porque hay claro. un montón de cosas que no debemos hacer. Es eh, meter mucho mal en el animal. Eh, esto que vos dijiste, sacarse una foto, jugar. Eh, y demás acciones que vamos a complicar el cuadro inicial. O sea, sí, me parece tar... fundamental lo que dijiste. Pero de tratar de alimentarlo, en general, vamos a dar, a menos que sepamos, una alimentación que no es la correcta, y que vamos a complicar más el animal, que está súper estresado y que no quiere alimentarse en ese momento. La... la urgencia nunca es la alimentación en ese momento en que vos lo encontraste, eso viene después... Eh, y hay que evaluar la manera de hacerlo correcto Pero la, la clave no es Ahí le pongo comida y agua porque tiene hambre No, no, no, déjalo tranquilo Y sí, es esto que decís, que decís antes Eso es vida. clave Eso es clave porque siempre está la, la cuestión de, de la, la primera preocupación cuando uno lo encuentra Es darle de comer y, y demás Y lo que menos quiere el bicho generalmente Es comer en ese momento ¿no? Pero siempre está esa, esa cuestión urgente Que uno, uno por instinto casi pensando qué bicho es, y, y, y diciendo, bueno, esto de comer esto, salgo a buscar ese, ese alimento. Hay una pregunta de Parque Faunístico que dice, cuando ingresa el ave eh, al centro, ¿se recomienda hacer tratamiento con antibióticos, con vitaminas? No, se recomienda hacer un tratamiento que vaya acorde a la patología que nosotros creemos que tiene ese animal. Empezar con antibióticos porque ingresó eh, es algo que está completamente contraindicado por un montón de cosas. Eh, incluso por lo que yo les decía de realmente repensar el tratamiento entonces no empecemos a dar un tratamiento como protocolo eh, distinto capaz es una desparasitación pero casi que ni siquiera eh, se recomienda evaluar lo que tenemos adelante con mucho criterio y, y decidir qué estrategia de tratamiento tomar respecto a la sintomatología del, del animal que haya ingresado eh. buenísimo bueno, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta y agradecen la respuesta? Eh, soy David Jiménez, del Ecoparque de Buenos Aires. Quería preguntar si la temperatura del fluido influye en algo y la temperatura, ¿cada cuánto tiempo sería lo ideal tomarla? Bueno, sí, eso es un error mío que yo les tenía que haber dicho. La temperatura en el fluido es clave. Siempre que, que pasemos fluidoterapia, tiene que estar a, a temperatura como mínimo ambiente, ¿sí? eh, excepto en los casos que tenemos hipertermias o golpes de calor, en donde lo que queremos es bajar la temperatura del animal, y en esos casos, capaz que sí, se puede usar, eh, enfriar un poco el, el, el fluido que tenemos para ayudarlo a bajar al animal la temperatura. Pero en líneas generales, sí, la temperatura tiene que estar a temperatura ambiente eh, o, o templada, ¿sí? alrededor de 20 grados, 25 grados. Eh, y la temperatura cada cuánto tiempo sería el ideal, entiendo que será tomar la temperatura, bueno, te, tenés que ir evaluándolo vos. Cuando una vez entra muy fría, te das cuenta porque la tocas y la ves talada. Eh, te, eh, no hay un tiempo en el que vos tenés cada tanto tiempo, tenés que tomar la temperatura, ¿entendés? tenés que ir viéndolo vos, y también uno dice, bueno, tomar la temperatura. Bueno, hay que evaluar las posibilidades de... De, del acceso a ese parámetro en el animal cuando ingresa, porque eh, capaz que vos le tomás la temperatura, el animal no está dormido, y vos tenés que capturarlo para tomar la temperatura, eso no tiene sentido, capaz tomar la temperatura inicial, tratar de calentar al animal, y si a un par de horas después, volverlo a capturar y tomar la temperatura, si lo tenés dormido, es distinto, porque podés dejar el termómetro directamente puesto. ¿sí? Bien, Bien. Bueno, entonces... Eh, sin sin este, impedimento de que sigan haciendo preguntas y demás, yo quería hacer como unas reflexiones, agradecen ahí este, la respuesta, eh, quería hacer algunas reflexiones eh, que de ninguna manera son, son las únicas ni, y demás, y los invito a, a compartirlas, a destruirlas o agregar nuevas reflexiones a, a lo largo de estas cuatro jornadas que hemos, que hemos venido transitando. Eh, la primera tiene que ver con esto que venimos tra tratando, que, que es el rol de cada uno en, en, esta, en esta cadena y en estas redes de rescate. No, eh, no todos van a aplicar eh, ni van a eh, eh, utilizar todo lo que dijo hoy Rodrigo, no todos van a agarrar este, un, un gancho o un copo en el terreno para agarrar un bicho, no todos se van a encontrar con un bicho en la ruta, en, en la banquina, este, agonizando y demás, cada uno tiene un rol, eh, un lugar en donde trabaja y, y, y forma parte de tratar de hacer de que ese bicho tenga una oportunidad eh, cuando lo amerite, ¿no? cuando sea por causas como dijimos antrópicas y no algo natural, eh, de intervenir y hacer que ese bicho regrese a su, a su lugar. Entonces en ese, en ese rol sentirse útiles todos, y sentirse que lo que, que lo que está haciendo lo puede perfeccionar, lo puede mejorar. Eh, para eso estamos acá. no eh, Por ejemplo, eh, si yo al bicho lo rescato y, y lo tengo, y estoy en San Pedro, y no lo puedo enviar ni a Golpuma ni a Guiraoga, y tiene que estar este, un día ahí hasta que sale el, el, la camioneta que va para allá, y no lo puede ver ni Marcia, ni Adrián, ni ningún veterinario de los que están en el pueblo, ya sabemos que lo mejor es una caja oscura, ¿sí? evitar el estrés, eh, todas esas cuestiones, eh, y eh, derivarlo en cuanto, en, en cuanto pueda, ¿no? en, el, en lo más próximo posible. Que hay cosas que probablemente eh, lo, lo, lo perturben más, y que si llego a hacer algún procedimiento, está buenísimo, y es adecuado anotarlo, por ejemplo, este, eh, anotar lo que hice, ¿no? Si, si yo tuve un tucán y lo tuve dos días y realmente le di de comer fruta y el, se alimentó, bueno, eh, sirve y le ayuda al veterinario que re, lo recibe, saber que estuvo dos días bajo mi cuidado comiendo esto, esto y esto, y, y, y, y lo que yo pueda aportarle de información. Entonces, eso es por ahí una manera de, de, de, de perfeccionar eh, mi, mi, mi labor en mi lugar desde, desde, donde, yo, desde donde cada uno está, ¿no? La otra, que hoy lo mencionó Rodrigo, tiene que ver con la ética eh, y el respeto hacia los seres vivos que tenemos adelante. ¿sí? Él habló muy bien y arrancó diciendo el tema de la foto eh, con el bichito que le quería mandar a la mamá, tomándolo. Es súper común esto, mirémonos entre todos, hemos visto selfies con los bichos rescatados, de un montón de gente de, de que labura, y que labura en pos de los bichos, no es alguien que quiera hacer un daño, estos que cuelgan a los bichos y que, que hacen cosas malas. Pero sí hemos visto un montón eh, de, de, de, de, de personas que agarran el bichito, se lo cuelgan en el cuello antes de derivarlo, o le dan un piquito, o una cosa así, que rompe con todo el espíritu de lo que nosotros queremos hacer en esta cadena y encima lo que hago es estresar al bicho innecesariamente, ¿no? Entonces agravo cualquier situación que este bicho tenga. Entonces también repensar eso, no damos el ejemplo, generamos a lo mejor o fomentamos mascotismo, hay un montón de cuestiones que vienen aparejadas con esto. Entonces está buenísimo que desde desde gente que está sensibilizada eh, y que conoce el tema pueda dar el ejemplo con esto. No siempre que se interviene o que se va a una casa a buscar una serpiente o lo que sea, es necesario agarrarla con la mano. Como dijo Rodrigo, si tenemos un gancho y un tacho, el gancho y el tacho es suficiente para manipular el bicho y retirarlo. No hace falta eh, colgármelo del brazo, enroscármelo o, o, o hacer un show de un rescate. ¿sí? Eh, la tercera cosa tiene que ver con con que no perdamos de vista eh, que esto que estamos hablando hoy de rescate y rehabilitación es quizá una medida o una solución o algo de mitigación paliativa, ¿no? si se quiere. Es decir, siempre va a haber casos de rescate y rehabilitación, los estamos viendo como que cada vez son más, pero no deja de ser mitigación. Nosotros tenemos que seguir trabajando desde nuestros lugares contra el mascotismo, contra la cacería, contra los atropellamientos en ruta y las velocidades y las medidas de mitigación en rutas, contra los desmontes, porque casi todas esas son las consecuencias que hacen que estos bichos terminen después en nuestros lugares. Entonces, hay que trabajar en educación ambiental, hay que seguir trabajando mirando las leyes, hay que seguir trabajando desde la fiscalización. Todas esas cuestiones hacen que uno también mitigue, minimice, si se quiere, la cantidad de animales que deban ser rescatados después y demás, entonces no perdamos ese foco o tengámoslo en cuenta también a la hora de trabajar. Eh... Bueno, eh, estas jornadas se hicieron de esta manera, no eran las que todos habíamos pensado, tiene sus pros y sus contras, permitió que un montón de gente que no era a lo mejor del territorio o que estaba en otros lados circunstancialmente se pudiera sumar, así que celebramos eso, eh, pero nos perdimos toda la parte práctica, eh, si se quiere que, que en algún momento trataremos de abordarla más adelante este, para que también sea enriquecedora. Y por último, antes de dejar la palabra, parece que no tengo problemas en hablar, lo están notando, algunos ya me conocen. Eh, quiero, antes, que, antes que, que, que, que nada, agradecer un montón a todos los que aguantaron las cuatro jornadas acá, las que nos, los que nos acompañaron, algunos fueron avisando que, que, que no podían en alguna en particular, eh, fue muy loco, pero las jornadas no terminaban a las once y media, ni a las doce como cerramos a veces, eh, el, el chat y el WhatsApp seguía sonando durante toda la tarde, con cosas, con intercambios, así que fueron casi que jornadas eh, de tiempo completo, lo cual eh, no hace más que demostrar el interés. Eh, eh, hay un grupo eh, grande, o sea, de, de varias personas que, que no se las ve, yo acá veo a mi derecha dos lugarcitos, pero no sé dónde la ven ustedes, a Mariela, dice Fundación Temaiquén, eh, abajo, Mariela Morales es guardaparque en la Reserva Natural Urutaú, y es la persona que ha sido eh, el backup, como decimos, la asistente acá, se encargó de grabar las charlas que van a estar disponibles en YouTube, en contestar los mensajes, en admitirlos, eh, eh, en ir solucionando todo, así que mil eh, gracias eh, compañera Mariela, eh, ya que eh, es imposible llevar adelante estas cosas solo, sobre todo con, con los este, las cuestiones técnicas que van surgiendo, eh, y bueno, no están, justo hoy Patricia no puede, pero Patricia este, Sandoval del Ministerio de Ecología y Estrella Brodich, eh, también un millón de gracias por, por la organización, por ayudar este, a, a, a todo lo que fue la, el soñar las jornadas, el pensarlas en eh, en, en invitar a las personas, en identificar qué personas tenían que estar y no se lo podían perder. Eh, lo mismo al amigo Dante, que se sumó desde el comienzo de las jornadas y dijo, esto hay que meterle para adelante, y con toda la, la fuerza y las pilas eh, colaboró para que las jornadas hayan salido. Así que a todos un montón de gracias, y abro ahora sí eh, los espacios, el espacio para todos los que quieran aportar algo. Nada, lo mío va a ser breve. Eh, celebro, digamos, la, la jornada, celebro esta, esta iniciativa. Eh, seguramente va a ser un punto inicial eh, que se va a repetir mucho más eh, asiduamente en el tiempo, va a llegar la instancia que va a ser. Presencial, eh, adhiero a tu reflexión al, al 100%. Eh, esto es, el rescate es eh, mitigación y estamos tratando de eh, arreglar, si se quiere, ayudar de ese lugar a, al subproducto de todas las otras amenazas que, que dijiste. Es lo que se desprende de las, eh, de las amenazas que hay contra la fauna y la biodiversidad en el, en el, en el terreno. Eh, vuelvo a remarcar que para mí es súper importante y lo que les comentaba ayer, y vuelvo a, a, a remarcar eso de la fortaleza que hay en, en Misiones, que es esto, el capital humano y toda la gente que se juntó acá y, y la gente que lo va a ver después por YouTube pues no podía asistir porque estaba trabajando. Y los compañeros y, y esa eh, red digamos eh, que vamos cada vez más a pulir y a, y a formar, eh, creo que es súper valioso y nada, creo que es de nuevo el puntapié inicial para, para seguir creciendo y ir para adelante y trabajar en, en esto que es lo que nos gusta a todos. Muchas, sí, Jessica. Sí, puedo hablar por parte sí. de mi equipo de trabajo, que es Patricia Sandoval y Estrella, bueno, y por parte del Ministerio de Ecología. Verdaderamente hablo por ellas porque no le funciona el audio. Eh, verdaderamente agradecemos muchísimo el que pudi pudiésemos trabajar juntos el que pudiésemos articular estas jornadas, verdaderamente es un tema importante para todos, no solo desde la, desde la mirada del público, del Estado, sino también de todas las miradas, de, de capacitarnos entre todos, de conocer siempre un poco más, de que podamos fortalecer un equipo de trabajo, de compartir todos los conocimientos y el fortalecer una, un equipo como una red, ¿no? Que podamos estar preparados para enfrentar todo lo que se venga en pos del cuidado de toda nuestra fauna, ¿no? de todos nuestros de todos nuestros animales, así que bueno, agradecemos mucho, gracias Jerónimo por unirse, por eh, trabajar junto con las chicas y gracias a todos los que participaron también de parte del ministro Mario Vialdey, les agradecemos muchísimo eh, esta, esta apertura, les agradecemos muchísimo el interés que pusieron, los oradores impresionantes, todo el conocimiento que pudieron impartir siempre con esa sencillez, ¿no? Que eso es lo más bonito, el saber que tenemos que compartir entre todos todo, que nadie tiene el poder de nada, sino que todos estamos trabajando para lo mismo. Así que esto nos gustó muchísimo. Gracias. Y, bueno, siempre estamos entonces a disposición a seguir trabajando. Eso sería nuestro aporte. Muchas gracias, Jessica Muchas gracias, gracias por tus palabras. Hay, hay muchas personas escribiendo en el chat. Este, los agradecimientos, o, o, o los comentarios, no sé si alguien más quiere hablar, o decir algo. Por ahí como para terminar también, eh, agregar rapidito que el lunes, eh, antes de iniciar la charla, tuve el llamado de la policía y fuimos a rescatar un, un gato tirica, en, en una localidad que llegó a una casa, eh, bueno, Cometimos algunos errores, eh, lo estresamos bastante porque, bueno, la policía actuó, había que... Se, ellos piden fotos para sus actas, eh, aquí también completé algunas fotos, pero después lo traje a la delegación, lo dejé en el oscuro, traté de apasionar citas eh, que ahora termino de definir y aprender mejor, eh, muy bueno, por eso digo, felicito a, a Rodrigo, a todos los expositores. Y bueno, eh, después terminamos llevándolo al Parque Salto Encantado, eh, luego de haberlo hecho revisar, que le di una mirada, los veterinarios privados, por eso destacaba también la participación de los veterinarios privados de aquí de Alén, y lo trasladé cubriéndolo dentro de mi auto hasta el Parque de Salto Encantado, donde primeramente los guardaparques lo recibieron, lo pusieron en una caja de transporte de madera, eh, para que se quede más tranquilo, lo dejaron un, varias horas y a la tardecita noche fue llevado al área de monte. Eh, le dieron de comer algo de carne también, porque un gato, este, y bueno, eh, fue liberado con todo éxito al parque natural, a la, a la reserva natural. Eh, parte del trabajo. Hice la práctica antes de aprender algunas cosas que siempre en, en el movimiento por ahí metemos un poco mano de más, pero. Eh, se trata de hacer y ir aprendiendo. Gracias por, por dejarme participar también. Gracias, Juan Ramón, buenísimas tus palabras. Eso también algo hablaba Dante, ¿no? Que se hace, se hace camino al andar, digo, uno, uno viene de experiencias y, y creo que todos lo reflejaron, ¿no? Rodrigo arrancó con una foto que decía, esto no se debe hacer, ¿no? Esto lo hice en un momento y no se debe hacer o no es lo aconsejable. Bueno, ahí está en cómo uno va mejorando y por eso la idea es seguir capacitándonos todos para perfeccionarnos. ¿no? Bueno, entonces, en nombre de la Fundación Tema en nombre de, de, me tomo el atrevimiento, de las otras instituciones también, del Refugio de, de, de Animales Silvestres Huirogá, de la Entidad Binacional Yaciretá, del Ministerio eh, de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones, que, que fuimos los que hicimos eh, eh, un poquito de fuerza para que esto saliera, Hoy eh, agradecerles a todos de vuelta por las cuatro jornadas, felicitaciones por, por participar, por el aguante, por los aportes, por las dudas, eh, y nos volveremos a ver, eh, Dios quiera, en espacios como este, o creciendo como, como red para, para perfeccionar nuestro trabajo, por el bienestar de los bichos y por el bienestar de nosotros también, que es casi, lo, casi que lo mismo. ¿no? Así que, eh, felicitaciones y nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Gracias a todos. Chao, chao. chao gracias, gracias a todos. Un gusto. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Chao, gracias, gracias. Chao, chao, chao un gusto haberlos escuchado. Que sigan todos bien.